Queremos el, el cierre de los centros de internamiento para extranjeros y que cesen las redadas racistas. Queremos un mundo sin fronteras. Queremos un mundo sin maltrato hacia la mujer. Queremos tener la soberanía sobre nuestros cuerpos. Queremos que no se nos cuestione. Queremos caminar por las calles de día y de noche tranquilas, cómodas, seguras, sin miedo. Queremos acabar con la brecha salarial. Queremos que terminen las agresiones contra el planeta y contra el cuerpo de las mujeres. Queremos educación sexual en las aulas. Queremos que no nos crean tontas por ser latinas. Queremos un reparto justo de los trabajos de cuidados. Por la diversidad sexual. 8 de marzo, hacia la huelga feminista.